Estamos en este hermoso taller Bobetti. Vamos a hacer algunas tomas más. Estos son los planos aspirantes con obra civil. Si ven, atrás tenemos la unidad que hace la succión. Hay dos equipitos y acá donde apoya la rueda del vehículo es donde hace la succión que luego conecta al motor de extracción y finalmente sale al exterior los dos equipos son iguales y esto permite lijar o dar primer sin tener que lamentar luego que todo el taller está sucio como verán el taller está Impecable